perdona no ha pasado nada, bueno, sí ha pasado algo que he un par de problemas con el otro blog, no lo veía claro no veía esta parte de aquí, no entiendo por qué he añadido un gadget como este parecido y tampoco me aparecía voy a ver si lo intento con esta bueno, la página es la misma, lo único es que en vez de tener dos barras de navegación lateral tiene una, vale y aquí abajo, pues tampoco tiene más gadget. Vale, son entradas del curso que hice el año pasado bueno, os decía tenemos que ver la diseño y en diseño otra vez a diseño y vemos la estructura de vuestro blog. ¿Vale? Aquí nos aparecían unos sitios donde podemos añadir cachet Le voy a dar a uno y directamente el blogger me dice qué tipo de cachet quiere. Aquí me da los más solicitados los más usados y casi siempre trabajamos con lo básico. Los otros son un poco raros. No, bueno, me molesta muchas veces en mirarlo, pero no encuentro ninguna utilidad la mayor parte de ellos mira, por ejemplo, podemos elegir el archivo del blog no le des aquí, le damos a más para añadirlo venga, me voy a la un día eh, tenemos aquí el título de que me va a salir justo encima si lo queremos en jerarquía, veis que está como un árbol de o por lista o un menú desplegable, que también puede ser a mí me gusta, este se ve más rápido se pueden mostrar los títulos de las entradas o mostrar la primera entrada más antigua. Si este, elegimos este solo vamos a ver una entrada, la más, la más eh, antigua. Lo podemos poner como mensualmente, bueno, ya lo podéis ir viendo. ¿vale? Si le damos a guardar con esta configuración, en principio si me va, yo os digo que parece que tengo un Gremlin, le damos a guardar disposición y verlo, que si me ha ido le doy aquí. En principio, a ver, me aparece aquí archivos de blog. Muy bien, vamos a por otro, para no seguir platicando. Le vamos a diseño, diseño, y vamos a añadir uno aquí abajo, en vez de aquí. Aunque tampoco tiene mucho sentido, lo mejor es añadirlo en las partes altas, porque cuanto más abajo menos lo mira la gente, pero bueno, para que veáis que es lo mismo. Otra vez. Le vamos a dar, mira, uno que pues, suele estar bien aquí, este no me ha funcionado antes, le voy a dar al perfil. ¿Vale? Datos personales, mostrar mi información y guardar. Guardar disposición y verlo. Se actualiza solo, o eso debería. Le voy a dar F5 porque aún no se ha actualizado, me ha vuelto a hacer la de antes. Debería estar aquí abajo. Estoy buscando pues este me ha dado problemas antes y no tengo muy claro por qué no sé si es que me estoy saltando algo pero bueno, el procedimiento es ese, voy a coger otro diseño diseño este está aquí no sé si me estoy comiendo algo mostrar la ubicación, no quiero mostrársela datos personales bueno, igual esto hay que esperar o hacer algo bueno, lo voy a dar a guardar y ya está Añado otro. Entradas destacadas, en la búsqueda de blog puede ser bueno, todo lo que salga con poner matemáticas y todo lo que te sale en matemáticas, vamos a añadirlo. Y te sale esto y solo saldrá un cuadradito, no hay que hacer nada. Vamos a añadir otro. Podemos lo rápido que es añadirlo, ¿no? Hay uno que me gusta bastante, el de etiquetas, pero esto cuando veamos las entradas veréis para qué sirven las etiquetas, me gusta este de páginas. Le doy a páginas, como ya me he salido de las páginas de antes, pues yo tengo que dar a añadir enlace externo para añadir una página. Por ejemplo, los marcianitos, tengo una mano solo, estoy sujetando el micrófono, perdonad. Eh, me voy a ver para buscar la URL, la dirección, pues pongo la clase de los marcianitos, que como ya la tengo fichada. Pues me sale solo y copio esto que es la URL. Le doy al botón derecho copiar. ¡Oh, y las estrellitas! ¡Qué maravilla! Y me voy a donde tenía abierto el editor, que creo que está aquí abajo. Le doy a, borramos esto porque si no no va a funcionar. Botón derecho pegar. ¿Vale? Guardamos el enlace. Y veis que pone aquí uno ya. Después podremos moverlo aquí, y aquí. Voy a poner otro. Añadir los cohetes y me voy a buscarlo, los cohetes, aquí está, no hace falta que entremos aquí pero bueno yo para que vayáis viendo lo de la url copiamos de ahí, la voy a cerrar ya porque si no me estoy volviendo loco, acordaos que está aquí abajo y botón derecho pegar, o control V, y guardamos el enlace, ya tengo dos, no voy a poner más, podemos poner indefinidas, puede ser en diseño horizontal o vertical, a mí me gusta el vertical porque sale a la derecha, si fuera horizontal ponerlo abajo, creo que lo pone, dependiendo de donde ponga ese h le vamos a guardar, bueno, que esto va a ser más largo, guardar, y verlo, igual es un poco rápido, guardar, y ver blog, Voy a empezar a borrar cosas que si no os vais a aturullar y yo también. Vamos a desechar algo páginas del sitio, marcianitos, cohetes, el buscador y los archivos. Bueno, esto es lo básico y ahora no es que no vayamos al avanzado, pero hay una herramienta muy buena que es la que me sirve para coger cosas de Internet. Vale, voy a cerrar unas cosas aquí. Este lo cierro, que también es el mío. Bueno, me voy a coger... Y me voy a diseño otra vez. Venga. Diseño, diseño. ¿Alguien se acuerda? Así, ah, añadir blog. O sea, gadget Me voy a añadir gadget y ahí, este es el más importante de todos. Vale. Ahora le vamos a dar, pero antes de darle, tenemos que irnos a buscar los gachets a internet. Pues me cojo y me pongo, por ejemplo, pues, clases esto lo estaba buscando antes, clases de widget para bloquear ya os he dicho que gadget y, eh, y widget es, es sinónimo bueno, me pongo aquí la primera y tengo aquí un montón relojes, eh, noticias, contador de visitas hay un montón que yo ni los uso pero podrían estar Copiar y pegar juegos en Flash Colocar en muchas rotatorias de imágenes, este siempre queda bien, pero es más para, bueno, hacer los trabajos y lo pones ahí. Eh, Veis que hay un montón, ¿vale? Bueno, sí. encuestas y cuestionarios, esto lo enseñaré ya aquí un día, el día menos pensado. Estadísticas en tiempo real, mira, el de conversor, un conversor de, de monedas. Ahí, ahí, me meto en una página externa a la página ha salido una página nueva ¿vale? y elijo el conversor que más me guste aquí viene mundial voy a coger este y me ponen una página que dice qué es qué características tiene y de monedas que puedes elegir la que queráis el color y todo esto y la fuente yo no sé si lo pondría porque depende tanto de de la página web que me da igual que se haría, que no se podría modificar. Y este es el código que tenemos que seleccionar. Para seleccionar no nos metemos dentro, le damos a seleccionar código, botón derecho copiar, encima de lo azul otra vez, copiar, y ahora me vengo a mi blog y ya estoy aquí, le doy a añadir a h, ¿vale? Voy a hacer otra vez. Estaba aquí, le he dado a copiar, me he venido fuera de esta página web, de esta pestaña, al blog. Y le doy a añadir H. Del tipo HTML. veréis que es muy fácil? Ahora pongo aquí conversor. Con mayúsculas, que solo tengo una mano, con dos. Botón derecho. Pegar. Y se pega todo. ¿Veis que fácil? Le damos a guardar. Guardar disposición y aquí lo tenemos, Ups, no sé por qué se me va para aquí abajo, aquí lo tenemos, si le damos a 20 libras oh, que barato está todo, bueno, podríamos cambiar directamente la moneda de una a otra, vale, entonces con eso lo demás, vamos a poner otra... Otra utilidad, por ejemplo, el reloj, que no sé si es muy útil, pero tenemos diferentes tipos, me gusta este. Elijo tamaño de reloj, esto tendréis que hacer pruebas, el 100 yo creo que es correcto, acordaos que tenéis un sitio, ya lo he dado a copiar yo, pero vamos a ser más fácil copiar portapapeles. Os decía, acordaos que tenéis un ancho de columna modificado, o que podéis modificar. Le doy a copiar, ¿Cómo era esto... Diseño, diseño, añadir gadget del tipo HTML, reloj, si no lo pongo, pues no aparece, botón derecho, pegar, guardar, guardar disposición, reloj, otra vez se me ha ido abajo, pues no si voy a F5, que es más el cargador-conversor voy a hacerlo otra vez Me voy a dar a ver blog ¿no? conversor y el reloj de vez en cuando tardan como son aplicaciones externas y dependen de la página web de donde la cojáis, pues pueden tardar no sé si le tengo que dar a mira, si no funciona. Bueno, pues esto es todo. Siento ser tan largo, pero, pero no sé sí, si sí lo puedo hacer en menos tiempo. Venga, mucho ánimo. Poned un par de gachetes de ellos y nos no lo mandáis. Un beso, buenas vacaciones, adiós.